Bien, gracias, amado. Carolina Yallan, amables televidentes. Miren, hace unos días yo comenté y a través de este medio mandaba un mensaje de atención a las autoridades en San Francisco de Macorís, que precisamente una denuncia que hacía un ciudadano a través del WhatsApp respecto a un conato de ocupación ilegal de tierras que se está suscitando en la zona de Jaya, es decir, ¿cómo se llama Raúl ahí? La, la carretera. que va. Donde está la estación que dio mucho problema. Estación de gas. En la piña de Jaya, piña, por esa zona. Eso es. bueno, antes de llegar al cruce de la piña. Correcto. Pues fui yo que lo mencioné aquí, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y en verdad, a mí me preocupa cuando sabiendo nosotros el carácter especialísimo que, que tenemos constitucionalmente del derecho de propiedad y la preocupación que genera, incluyendo a un amable televidente que por años ha ido denunciando aquí que le han ocupado también un terreno en las caobas, si me está viendo allá en Estados Unidos, lo recuerdo porque... Le orienté en algunos aspectos, pero es una incertidumbre que va apoderándose de las familias que quizás no tienen los recursos económicos para poder desarrollar allí un plan y que sus tierras no se la despojen de forma alegre, sabiendo que el Estado debe garantizar que ellos disfruten y que la población respete. La propiedad privada. Pero me parece extraño que... ese terreno son de doña Nazalí Metillán. Sí, de doña Nazalí. me parece extraño que se esté produciendo eso y nadie haya puesto... Digo, yo no sé si habrá... Ya, puesto hubo, un, ya una... hubo una primera... Eh, un primer desalojo o destrucción de casetas. Claro. Ya yo hubo. estaba en la Procuraduría y autorizamos... Según alguien me desalojo. dijo que de forma muy jocosa, Calalo dijo, déjalo que sigan. Y cuando esté hecha, <risa> pierdan el dinero destruyéndole todo pero ese no es el punto, el punto es que hay un territorio que ya fue ocupado, que precisamente es ese barrio circundante y que hay inversiones millonarias, señores, de uno o dos niveles, hecha en terreno robado, la gente no piensa, el que tiene capacidad para hacer una casa del nivel que tiene esas casas que hay construidas ahí, frente a donde se pretende hacer otro barrio, es millonaria. Tienen con qué pagar una, una, un, un terreno previo. Que de hecho yo le insto a esas personas que ya construyeron, que ya están ahí y que se le ha, y que se le ha tenido como, como un barrio real y formal, que se acerquen a las familias, un momentico antes de yo entrar al video, que se acerquen a las familias que poseen esos títulos y denle, y, y procuren el título, páguenle algo para que no lo pierdan todo ellos, que es lo correcto. Pero es para pa patrimonializar su propiedad, porque la inversión que tienen, hay muchos en esos, en esos lugares, óyame, sobrepasa los 5 o 10 millones de pesos. Lo correcto es que lo patrimonialicen, que haya un patrimonio real familiar. ¿Cómo? Titulándolo, pagándole justo precio a quien es dueño del título. Entonces, ahora sí vamos, miren lo que yo recogí cuando bajaba de, de, de, del firme La Brisa, en días pasados, fue el domingo, me preocupó porque se está formando un cinturón de miseria, mírenlo ahí. En esos terrenos se están haciendo las famosas casuchas, que son la parte previa para ocuparlo, y le han hecho trocha, calles. Sí. ¿Qué mm. pretenden? Formar una barriada en esa forma. Y mira, mira, mira, si el ayuntamiento permite eso, si la, la, gobernación, policía, la gobernación, quien el tiene potestad, en eso. Óyeme, es un... Una desgracia. Una desgracia para San Marcio. Vamos a tener que votar esa zona para, no, para nosotros y a las propiedades que sí, tenemos. Sí, correcto. Entonces, obligatoriamente a haber que votar. Cuando eso se da, que tú formas cinturones de miseria, y lo peor es que estos pendejos que están ahí, irresponsables, <risa> no son los que disfrutan de esa tierra, porque la así? venden. ¿Qué, qué? Ah, la venden sí, a otro. Sí, La venden para vender, adelante, para hacen el daño. Es para vender. Y peor aún, que tengan compradores. Sí. creyéndose que se puede ocupar es como la tierra y que no le va a pasar nada la tierra de los Ortega que querían ocupar antes de la entrada de la ciudad correcto, tú te imaginas eh, antes de llegar a Guayo miren señores comprendo la necesidad de mucha gente de tener, pero es distinto es distinto cuando tú reclamas quizás por la ley de cuota parte que tiene el Estado que le, que le ofrece una serie de servicios en torno a fincas muy extensas que estos den un 25% de la propiedad para que el Estado entonces promueva la ocupación legal de colonos o de, o de productores y aquella famosa historia que siempre se cuenta de cuando Trujillo las 10 tareas, pero era para trabajarla no para tú convertirte en un, ter, en un latinfundista. Es para trabajarla y que tú puedas producir y que tu familia se pueda sostener. Pero este no es el caso. Esto es ya en, una, en la ciudad, terreno, que por H por R esa familia no ha vendido, no le da derecho a nadie a ir a irrumpir, a utilizarla. Porque el problema está no por lo que vaya a perder la familia, no por el irrespeto a los derechos propiedad que debe ser respetado, para todos los dominicanos en el territorio. Y que el Estado, autoridades, gobernadora, policía, fiscalía, abogado del Estado, a través del abogado del Estado, debe proteger la propiedad, sea quien sea, y sacar los ocupantes y someterlos a la acción de la justicia, porque ya esos tiempos deben pasar. Usted sabe cuál es el grave problema que empiezan a generar obligaciones públicas, recójanme la basura, que no están pasando, uh -huh. instalación eléctrica, y aceras y contene, uh -huh. ¿Eh? que debiera ser un, urbaniz un urbanizador y vendiendo a justo precio un terreno y usted que tiene interés de construir o de adquirirlo, lo adquiere con esos servicios. Pero nos van a generar un problema cloacal, porque ahí no hay sistema y se va a formar un cinturón de miseria que al final quienes pierden es la, so, la, la San Francisco la, la de Macorís porque entonces convierte esa zona inviable inviable y eso de padre de familismo, ahí no hay ningún padre ahí lo que hay es delincuente ocupando ojo con eso autoridades municipales y gubernamentales el Estado garantiza el derecho de propiedad pero sobre todo no permita que se le cree un conato social ahí de dificultad, de problemas que luego no tendrán con qué resolverlo esto con un remedio a tiempo tiene solución y es sencillo ¿Tú sabes sacar que... al invasor y permitirles respetar el derecho de propiedad, sabes, y punto. Tú sabes que he notado, que esa invasión, si se le puede llamar así, se ha hecho como muy tranquila, como muy al pasito, como, como probando a ver si van a Sigilosamente. Ver, cuenta? Y ya tenemos... Ponen cuatro palos, después ponen una... Sí, Pero, sí. pero hay muchas que están así, y, y, y está No, la... que están habitables ya. Sí, sí, pero hay otras que están así, o sea, que me he dado cuenta como que lo Ese que están es... es probando, como los muchachos malos, los muchachos... Mira. Eh, eh, ¿Cómo se llama este...? Eh, travieso, que como con, han que dicho te que prueban, a ver si, lo que tú vas a decir. Eh? Es como los ratones, que, que pican y soplan. Exacto, pica y sopla, pica y, y, y sopla. Este es el modo operandi. <risa> véanlo así: que ese es el modo operandi del ocupador, de la ocupación de tierra ilegal para fines de apropiarse de un terreno de forma ilegal, venderlo para adelante y dejarle el bollo a las autoridades sí, y a la sociedad misma, porque tendremos que lidiar, lidiar con esto en ese punto que debiéramos de tener un desarrollo mayor. Incluso yo sugiero a la familia eh, la familia Brugal, -Tillán? La, la Tillán, sí. que procuren desarrollar un proyecto y que el ayuntamiento le facilite, le viabilice. La proyección del proyecto habitacional ya para darle forma, pero que sea justamente garantizando los servicios básicos y no sea un desorden, una ocupación ilegal que habla muy mal de las autoridades y del gobierno. Y esperamos que el abogado del Estado más la policía haga lo propio en darle apoyo a esta familia y que no se convierta eso en un barrio que luego será un gran dolor de cabeza, Bien. adicionándolo a lo que ya tiene ahí mismo. Gracias, muchas gracias Francis.